Dios te bendiga, amado y amada. ¿Qué pensarías si te digo que con mascarilla te puedes enfermar más fácil que sin mascarilla? Te preguntas por qué te digo que con mascarilla quizás te puedas enfermar más, porque no te voy a hablar del coronavirus. Te voy a hablar una de una enfermedad que te puede afectar tu vida espiritual, que te puede afectar tu vida eterna. Te voy a hablar del de pecado. Nosotros vivimos con un temor, con la mascarilla tapándonos para que el virus no entre por nuestra nariz, por nuestra boca. Pero lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Esta palabra la voy a leer en un contexto en donde eh, los discípulos de Jesús comieron sin lavarse las manos. Y yo le pregunto a Jesús que por qué sus discípulos comen sin lavarse las manos. Eh, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, versículo 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muchas veces cuando nosotros hablamos, hablamos para herir a las otras personas, hablamos para criticar, hablamos para murmurar, hablamos para blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que de una fuente no puede vertir agua dulce y agua amarga y al mismo tiempo, lo dice el libro de Santiago. Dice Apocalipsis 3.16, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tenemos que tomar una posición de que nuestro hablar sea de bendición y no sea de maldición porque esto es lo que me contamina a mí lo que sale de mi boca sigo leyendo en el versículo 17 que dice no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y esto es echado a la letrina pero lo que sale del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los ultros, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que sale del corazón, esto es lo que contamina al hombre realmente. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón del hombre habla la boca. Lo que yo tengo en el corazón eso es lo que yo voy a hablar si en mi corazón reina el pecado si en mi corazón reina la maldad yo voy a hablar del pecado yo voy a hablar de maldad entonces eso es lo que va a salir de mi boca y eso es lo que me va a contaminar a mí. dice un dicho popular el colmadero siempre habla de su colmado y el que está en pecado siempre va a hablar en pecado va a pensar en pecado y va a actuar en pecado mi exhortación para ti es que cambiemos nuestra manera de hablar, de que cambiemos nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que eso solamente lo logramos a través de Jesucristo, que nos pongamos una mascarilla, que no sea la mascarilla que nos cubre del coronavirus, sino una mascarilla en el corazón, que sea una mascarilla que nos cubra a nosotros para que nosotros no podamos hablar el mal, sino que de nosotros salgan palabras de bendición. Y eso solamente lo logramos a través de Jesucristo. Cuando le invitamos a entrar en nuestro corazón, a morar en nosotros y a pedirle que cambie nuestra manera de pensar. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y le pedimos perdón, nuestro corazón cambia para bien, nuestro pensamiento cambia. Cambian para bien porque ya no pensamos en el viejo hombre, sino pensamos en el nuevo hombre que nace en Cristo. Yo te exhorto a ti que busques del Señor, que cada día más te esfuerces por alcanzar un nuevo nivel de fe. Porque solamente a través de Jesucristo podemos vencer el pecado. Solamente a través de él podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero también Dios nos libra de las enfermedades que matan el cuerpo. Te voy a hacer una breve anécdota que se encuentra en el libro de Ezequiel en el versículo 9. Esto es acerca de una visión que, de la que vio Ezequiel. Que dice, Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, Los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrado se postraron junto al altar de bronce y la gloria de dios de israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y escucha, le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles señal en la frente a los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones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 que pusiera una marca en la frente de los que gimen y de los que claman para que los que vinieran detrás de él a hacer daño no tocaran su casa, no tocaran su vida en esta, en esta oportunidad yo te exhorto que tú seas de los que gimen y de los que claman a causa de las abominaciones que se hacen en el mundo a causa de tu familia, a causa de tu iglesia, a causa de ti mismo Clama ante la presencia de Dios Porque cuando nos humillamos delante de su rostro Cuando le pedimos a Dios Él hace porque su palabra dice Clama a mí y yo te responderé Tu Padre Celestial te responderá Él te sanará él te cubrirá. Tenemos que buscar cada día el rostro del Señor. Tenemos que clamar y tenemos que gemir delante de Él para que Él ponga por señal en nuestra frente y que nos libre de toda maldad y de toda destrucción. Sigue adelante, no te detengas, que Dios tiene grandes cosas preparadas para ti.